¿Qué amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias y Chetumal TV? Estoy con Berenice Sosa, directora de gestión social del ayuntamiento, quien tiene a su cargo una importante actividad en el marco del 53 aniversario de Cancún, el túnel del tiempo. Platícanos esa actividad que ya estás preparando para el 17 de abril, Berenice Sosa. Sí, pues mira, muy contentas que ahorita acabamos de terminar esta rueda de prensa donde nuestra presidenta municipal, Ana Pati, da a conocer esta agenda, donde pues van a haber diversas actividades y pues obviamente pues nos toca alguna encomienda que no es sola, es acompañada de muchos este, compañeros funcionarios donde se tienen que sumar, pero sobre todo a la ciudadanía, como cada año y como sabes desde que fui directora de <risa> Archivo, pues este, esta parte de que todo el mundo conozca la la verdadera historia de cancún por quienes la han vivido que tengamos fotografías emblemáticas por quienes las tienen también entonces pues haciendo esta recopilación de la suma de toda la gente de las asociaciones fundadores pioneros, forjadores y toda aquella gente que se quiera sumar, pues estamos este para, para recibir pues estas nuevas este imágenes que también son emblemáticas y ayer analizando pues esta importante línea del tiempo que hemos colocado como sabes ya se ha realizado y es también un trabajo en equipo con la Universidad del Caribe ellos okay. tienen un trabajo Ahí tienen súper una línea importante. del tiempo hermosa en su bueno, biblioteca bueno pues la vamos a tener aquí esa esta que vamos a tener aquí nos da la oportunidad de verificar qué tenemos hasta qué año la tiene la Universidad del Caribe y de la mano de mucha gente que seguramente ahí van a estar recibiendo mi llamada a partir de hoy, pues para que estos, estos años que, que han sido también importantes, pasamos una pandemia que ha sido importante y ya es parte de la historia, o sea el hecho de ser un evento en donde una, una situación en donde estábamos aislados, pero sin embargo mucho de la gente salió en, en, y de entrada los, todos los doctores, todas las enfermeras que fueron esta, estas partes, estos héroes que, que estuvieron al frente, pero también muchísima gente más que se sumó y también son parte importante de qué hiciste durante, durante este tiempo, cómo te sumaste para que esta pandemia, y obviamente, y como lo ha dicho tanto la presidenta y la gobernadora, eh, en su momento, pues no solamente nos tocó la pandemia, que si el huracán, que si todo nos pasó en un momento, entonces también ha sido parte de la historia de que queremos también un poquito, de, de ir, este, resaltar dentro de esta línea del tiempo la idea es de que conozcan todo lo que tenemos en cuestión del archivo municipal, que tienen todas estas asociaciones y qué podemos hacer vamos a tener la línea del tiempo aquí en un lugar emblemático que es el palacio y dentro del palacio ya hemos colocado se hicieron unas estructuras en donde tenemos el libro de la cumbre norte-sur que es un sí, libro claro. que bueno eh, o sea qué te puedo decir que se, te, se me hace la piel chinita cuando ahorita volvimos a entrar al archivo y que saber que iniciamos con esta gran historia, a pesar de que estos 53 años que se parecen fácil pero a los que los han vivido, pues no ha sido nada fácil, no porque pues, han tocado piedras, han luchado también junto con todo el trabajo que, que se ha realizado y pues la idea pues, es este, tener esta, esta historia y esta parte de los instrumentos, libros y todo aquello que se pueda sumar en estas bases que vamos a tener dentro del palacio y va a ser un recorrido. Esto en equipo con la Dirección de Archivo Municipal y Radio Cultural Ayuntamiento. ¿Por qué la radio se ha estado sumando en todos estos proyectos? Porque creo que también es algo muy importante que a pesar de de tener, porque ha dado vida a mucha gente en cuestión de las voces y de todo lo que transmite entonces ellos también van a tener su espacio pero van a estar juntos pero no, no revueltos, revueltos, claro que pues todo va a ser parte de, y ahí es donde también vamos a invitar que siempre se suma la Secretaría de Educación a que los niños jóvenes, pues visiten esta, esta gran línea de tiempo que vamos a tener este gran túnel de la historia de Cancún porque pues por ahí empezamos por la historia ¿verdad? Bien. empezar Le... a hacer el presente tienes enfrente un gran reto sí, muchísimo, pero encantados encantados de hacerlo, encantados de la mano de los compañeros que tenemos de la Universidad del Caribe que desde un momento y siempre ha dicho que sí, pero pues obviamente pues cada año hay que, hay que pedirles permiso como en todo ¿verdad? este pues para irla actualizando y colocar el nuevo logo que ahorita fue presentado de la nivel aunque ya tengamos este con anterioridad o alguna línea del tiempo montada por ellos este la, la habíamos montado sobre el andador que sería preciosa ahorita estamos viendo otra logística para poderla montar porque de repente el ir recorriendo este por pasos y, y dejar mucho espacio entre una mampara y otra como que le pierden el hilo a algo o también el querer recorrer toda la el andador pues para muchos es un poco complicado entonces si queremos buscar que la visiten pues muchos pues queremos hacerla como este, eh, más compacta, más compacta, eh, que, atractiva. Eh, atractiva que participen estas asociaciones que acabo de comentar y fundaciones que ellos mismos cuenten la historia. Que los fundadores, que eh, ahora sí, turnarlos. Los vamos a poner por día. Los vamos a invitar para que vengan aquí. Les vamos a poner una mesita así como la mesita <risa> del café sí, para que, que platiquen para charlar, esta historia, ¿no? para charlar. Porque pues habrá seguramente mucha historia de aquellos de que cuando usted llegó a Cancún, en qué año llegó, el sí, claro. arquitecto, qué realizó. A aquellos que fueron parte de la, del primer aeropuerto, a aquellos que fueron parte del primer hotel, y esa es lo que queremos hacer. Es Cancún hacer un, un, es una ciudad con mucha historia por contar, y seguramente una gran parte estará en la línea del tiempo, que, sí, sí, que será abierta sí, al público mira, el próximo 17, 17. 17. Y este 53 aniversario de este Cancún que nos une, pues va a ser un trabajo importante, emblemático y de la, la, la historia. Que a pesar de, vuelvo a decirlo, de que sí estamos en estos 53 años con muchísimos retos que ha, ha trascendido y pues buscar que estos años eh, irla actualizando poco a poco de cosas muy emblemáticas. Tuvimos esta pandemia que mucha gente se sumó y participó. Y y tuvimos también y, lo, y es importante este, mencionarlo y reconocerlo la primera mujer que se fue reelecta re aquí en este municipio y la primera gobernadora también claro. y aunque no vamos a hablar mucho de, de Quintana Roo porque ella es de, eh, la primera gobernadora de Quintana Roo pero es importante resaltarlo porque ella salió de aquí parte de la historia incluso pues, lo que pasa lo que ya pasó ayer ya es de la historia lo que, hace, claro. lo que acaba de pasar hace unos minutos se convierte parte de la historia de lo que vamos a resaltar y que todos se sumen. Gracias, Berenice. A ustedes, a ustedes, siempre. Amigos de Noche en el Contrapunto Noticias, nosotros hasta la próxima entrega. ¿Diste?